y hemos llegado a publicar y promocionar nuestro anuncio en facebook si ya tienes experiencia en este tipo de publicaciones te recomiendo que continúas con el estudio del libro social media marketing o si no manos a la obra para promocionar este tipo de publicaciones obligatoriamente tiene que ser en la fanpage no en el muro personal vamos a dar clic donde dice promocionar publicación se nos va a abrir esta ventana que está aquí vamos a tener que cumplir con estos datos que son realmente obligatorios ¿Qué es lo que queremos con el objetivo? Pues yo quiero que atraer a su sitio web, no. Yo quiero simplemente que conseguir que más personas reaccionen y compartan. O tranquilamente puedes ver las otras opciones. A mí realmente me conviene la primera. Botón de publicación opcional. Aquí puedes poner, por ejemplo, un botón que diga comprar, reservar información, registrarse, cómo llegar. O simplemente yo le voy a dejar ahí sin botón. Lo único que yo quiero es que la gente dé un clic sobre la imagen y vayan a mi curso eso es lo que yo realmente estoy requiriendo personas que eliges por medio de la segmentación actualmente mis campañas las estoy mandando para la ciudad de méxico así que voy a dar clic en editar simplemente para que veas cómo está configurada y qué es lo que tendrías que hacer en editar público asegúrate de guardar los cambios cuando termines en sexos voy a elegir ambos edad de 18 a 45 porque ya lo tengo totalmente segmentado. Aquí yo voy a elegir, voy a dar clic en la X, lugares, voy a agregar aquí México, Ciudad de México, Distrito Federal. Ok, lo tengo ahí presente. Donde dice 40 kilómetros le voy a bajar un poquitito hacia 21 porque mientras más grande sea el radio que quieras abarcar, más dinero te va a costar en la campaña de Facebook. Así que yo simplemente voy a destinar 10 dólares para esta campaña. Por eso pongo un mercado realmente pequeño. Incluir personas. Esto es muy importante. Vamos a dar clic en sugerencias. Porque te dice exactamente qué tipo de personas tendrías que alojar dentro de este anuncio. Por ejemplo, yo quiero estudios universitarios completos con título profesional. ¿ok? Acá abajo me va aumentando. Eh, el número de personas voy a elegir otras más sugerencias como ejemplo con arte entretenimiento, deporte y medios pequeños empresarios y así poder ir completando toda la lista, recuerda que aquí tienes un termómetro o un velocímetro que te indica eh, Facebook si vas bien o si vas mal dentro de lo que quieras hacer yo con este 3,5 de millones de personas que está bien pues no pasa absolutamente nada para mí esto está muy bien y voy a dar clic en guardar. Una vez que ya tengo aquí la segmentación, también puedo elegir a las personas que les gusta tu página. En realidad no quiero nada de esto. Lo único que yo quiero es captar simplemente más gente nueva y que se vayan a mi canal de YouTube. En la parte de acá abajo, yo voy a elegir 10 dólares y voy a elegir la fecha de finalización. Por ejemplo, hoy estamos 15 de junio. Esto empezaría desde el 16, pero tranquilamente le puedes bajar a los días que requieras. ¿okay? Duración, 5 días. Presupuesto, 10 dólares. Si fuese necesario, el mismo sistema te va a indicar que puedas seguir aumentando los días y obviamente el presupuesto. Aquí nos va a indicar exactamente cuántas personas vamos a alcanzar por día. En este caso, pues son 5 días, son 2 dólares diarios y está muy bien. En el método de pago, aquí lo que tendrías que hacer es poner tu tarjeta de crédito asociada. Yo ya la tengo lista y lo único que tengo que hacer es dar clic en promocionar. Una vez que doy clic aquí en promocionar, se va a tardar unos minutos Facebook para validarme el descuento de la tarjeta de crédito y que el anuncio esté totalmente correcto. Normalmente el tiempo de promoción en una campaña de Facebook se demora entre 5 y 15 minutos, cuando está lista ya circulando automáticamente vas a recibir una notificación del mismo anuncio. En este tutorial hemos configurado tu primera campaña, acerca de este tema también estaré elaborando muchísima información de primera mano para ti, por lo que te invito a suscribirte a mi canal, activar la campanita para recibir notificaciones. Y si aún no tienes el libro Social Media Marketing, lo puedes adquirir ahora mismo en el enlace que acompaña a este video.